Perdí mi hoja de aviso de acción de NOAI o, o NA1. <risa> eh, ¿Cómo puedo encontrar mi número de recibo para verificar el estatus de mi caso? Bueno, desafortunadamente, nomás te envían una copia de ASOSO. Yo siempre recomiendo que cuando la envíes, um, la, la, las canales y subes una copia tú digitalmente uh, y también sube. Uh, uh, una no copia a tu cuenta rápida para que se quede guardada, porque mucha gente sí las pierde y desafortunadamente, como ni nosotros ni nada más se queda con una copia, va a tener que llamar al USCIS para pedir un poco más de información. Um, también puedes buscar en línea, pero muchos. Bueno, lo más seguro que te piden eh, el número de recibo y si no lo tienes, pues claro, esto sí, es el mismo. Es muy complicado. Lugar. La recomendación es cuando les llegue esos documentos, hay veces que se pierden. En cuanto les lleguen, pueden tomarle una fotografía o escanearlo y guardarlo en su email o en una carpeta en su computadora. Por cualquier cosa que se les pierda físicamente, ya tengan un respaldo. Sí, hay que ser bien, bien responsables y bien cuidadosos con todos esos documentos porque son bien delicados y esa información muchas veces es bien difícil de obtener sí. nuevamente. Entonces, cada vez que lleguen, siempre tengan un respaldo digital de toda la documentación que les llega este, que del USCIS, porque aparte de eso también les puede servir en siguientes procesos, entonces siempre tengan como una biblioteca De toda su documentación que les están mandando para que ustedes tengan acceso a toda la información, a números, a fechas, para que les, les sea más fácil. Sí, de hecho, sí, sí piden, por ejemplo, si vienes en una visa K1 y ya entran acá y hacen el ajuste de estatus, ya eh, esas cartas sí son requeridas que envíes copias cuando apliques para el ajuste de estatus. Y mucha gente dice: No, pues no, nomás es una carta de sí. recibo, la voto y listo. No, que con Exacto. esas copias. Es sí, muy no importante. son cartas de informativas. Así hay que guardarlas, escanear